En algunas ocasiones, los usuarios encuentran que olvida código de iPad, tal vez sea porque no se ha usado durante mucho tiempo. Hoy vamos a ver cómo quitar contraseña de iPad. Método 1. Desbloquear iPad con herramienta tercera. Te recomendamos Tenorsare 4 Yuki. Es muy conveniente y rápida. Puede quitar contraseña de iPhone y Apple ID. En primer lugar, entra su iPad en modo recuperación. Este paso es un poco complicado. Pulsa y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Descargar firmware de 4Yuki para adaptar su modelo de iPhone. Espere 10 minutos para quitar su iPad. En este momento su iPhone va a reiniciar. Ahora puedes activar iPad y resetear la configuración. Método 2. Quitar iPad por iTunes. Haz clic en Restaurar iPhone y acepta los términos y condiciones. Espera aproximadamente 5 minutos para descargar los archivos para restaurar tu iPad, después de esto, iTunes va a formatearlo iPad, la restauración durante 15 minutos. En este momento su iPhone va a reiniciar. Ahora puedes activar iPad y resetear la configuración. Después de esto, usted puede activar iPad. Ya está, usted puede aprobarlos. Muchas gracias. Hasta la